en vivo. Ok, pues ya estamos en vivo y a todo color. Así es, Así estamos es. en vivo y a todo color y somos sus amigos. Sus amigos de siempre, Elida Madrigal y Rafael Cavazos. Así es. Pues nos da un enorme gusto y placer de ser nuevamente con ustedes. Eh, Esperando que La reflexión del día de hoy Pueda ser de ayuda Y pueda ser de bendición. bendición Así es Aunque la pregunta En esta reflexión La venida de Cristo ¿Está cerca? Tal vez tú ya has escuchado Muchas veces eso Tal vez sea la primera vez ¿Cuántas? Yo no lo sé pero Así es. hay muchos años que se ha estado predicando que la venida del Señor está cerca, que está cerca, que está cerca, que está cerca. Y a veces, como que esto. Como que se hace eh, este, rutinario, o sea, estás diciendo eso, porque como ya hace tiempo que se está diciendo, mm -hmm. entonces, como que ya pasa pasa desapercibido en, en, en, en la mente de las personas o de todos verdad este, eh, pues es que el señor viene el señor viene sí. pero sí sí sí ¿Eh? claro que sí viene pero pero él dice en su palabra uh -huh. Uh -huh. o sea que cuando tú veas todas estas cosas o sea por la, por las vísperas se sacan los días de fiesta verdad eh, entonces cuando suceda esto y esto y esto y esto y no queremos, está eh, muy, muy, muy, muy pendiente, muy sí. muy pendiente. Y no queremos como lo, lo del chiste ese, ¿no? De que ahí viene el lobo, ahí viene el lobo. Y, <risa> no, no, no, no. Y, y la gente, pues, no, hombre, ya se, se cansa de estar esperando el lobo y no, no llegó cuando de repente... Paz. Llegó el lobo. Sí, así ¿Vale? es. O, o sea, que, que esta no sea la, la, la situación claro. a que prevalezca. Simplemente, eh, yo a, al abrir mi Biblia, aquí en el, en el libro de Apocalipsis, en el último libro de la Biblia, en el capítulo 22, y del verso 6 en adelante, como título tengo aquí, como título, dice, la venida del Señor se acerca, uh -huh. como una afirmación, sí, sí, yo estoy sí. poniéndose con pregunta, como una, una pregunta, como Porque... una pregunta. ¿Qué has, ¿Qué has escuchado tú? ¿Qué sabes tú de esta frase? La venida de Cristo. ¿Está cerca? ¿Qué tan cerca podrá estar? Eh, comentábamos uh, antes de empezar eh, con esa linda mujer que Dios me dio. Gracias, mi lindo viejito. <risa> <risa> no, ya me dijiste bueno. viejito. Bueno, pues... Está, bueno, está, está mi, está bueno, mi nuevito, entonces. <ríe> <ríe> eh, bueno, gloria al Señor. Co comentábamos, ¿no? Eh, de que para el Señor un día es como mil años y mil años es como un día. Como un día, pues sí, definitivamente. O sea, nuestros tiempos no son como los del Señor ni de, de nuestros tiempos. Eh, exacto, mire, la, la humanidad. Entonces, no, no, no sabemos. Eh, hay un noticiero que me, me gusta eh, Escuchar Regularmente Y, y es La que el... persona que Da esas noticias Y ese comentario Y todo eso eh, Él habla de, de Cuando se formó Todo lo que es el, el universo El, Ajá. el universo Ajá. Y, y siempre de miles de años diez mil años veinte mil años cien mil años eh, y, y la verdad es que nadie sabe cuándo empezó todo esto pues no quieren saber y, y, y ponen este cálculos porque pues es bien, es bien sí difícil. Por, porque la, las herramientas de, de hoy eh, pues ya no son como las de ayer verdad no eh, Lindos. To Todos eso, eh, eh, esos telescopios modernos que existen ahora, que hace cinco años atrás no existían, ni, ni mucho menos hace 20, y mucho menos hace 100 años atrás. Entonces, esos científicos, por las explosiones que hay allá en, en el firmamento o por allá, eh, pueden sacar ellos. Según sus cálculos, según, según, según, según, los según estudios, sus Según los estudios que hacen. Uh -huh, eh, de que esto ha pasado muchos, muchos, muchos, muchos años. Pero lo importante es esto. Si los científicos no pueden asegurar una fecha exacta, al menos nosotros con la Biblia, uh -huh. tenemos un principio... Y tenemos un final. Un final. Uh -huh. Un principio es. que no marca fecha exacta. Pero dice que en el principio creó Dios los cielos y sí. la tierra. Uh -huh. Uh -huh. Y si lo dejamos en ese tamaño, bueno, pues Él creó todo. Él eh, creó todo, nos hizo a nosotros mismos. Y nos hizo a nosotros a su imagen y a su semejanza. Su y semejanza. No, no venimos del, del, del chango. chango. Y espero que tú también pienses lo mismo Del mono, no, no. Porque si tú piensas que vienes de, de, del mono pues, de, Según la, la enseñanza de Darwin Pues yo te no vas a traer ahí una colita de trazo <risa> Porque yo no la tengo No, pues no Me ando atrapando árboles como, como los, los monos, los chancos los... eh, eh, Entonces La humanidad se ha manejado mucho Por los escritores pero también la Biblia ha sido escrita. Aquí también ha habido escritores. Nada más que aquí hablan de otro tipo de creación. Así es. No como la que el mundo o en la escuela aprendemos. Si es que aprendemos en la escuela. Sí es. Si es que aprendemos. También hay que ver eso. Entonces, pero sí tiene un principio. En el, principio. en el principio, creó Dios, los, los cielos, cielos y la tierra. la tierra. Y por ahí empieza eh, la, la Biblia y termina con el último versículo, del capítulo 22, verso 21. Uh -huh. eh, bueno, en el 20 dice: El que da testimonio de estas cosas, dice: Ciertamente vengo en breve. En breve, en breve, en breve. ¿Qué, qué, qué, ¿qué significa breve? Pues pronto. Pronto. Pero en, en los tiempos de Dios, que no son como nuestros tiempos. Uh -huh. ¿Es, en, en breve voy. Entonces hay que esperarlo. Sí, pues sí, o sea, tenemos que estar preparados. Exacto. Amén, sí. Ven Señor Jesús. Amén. Y la gracia de nuestro Señor Jesús, Jesucristo sea con todos Sea con todos vosotros. Amén. amén. Y amén es, amén. Así o sea. significa así sea. Así sea. E, en, entonces, es el, le dimos el, prácticamente, bueno, el, el primer versículo nomás, nomás lo, lo dijimos de memoria. ¿Verdad? Así este, es. pero, pues sí. Pero... Pues él, él fue el que, que hizo todas las cosas. E, e, exacto. Entonces, bueno, en el principio de Dios creó los cielos y la tierra, es uh -huh. lo que dice Génesis 1, y la tierra estaba desordenada y vacía. Ajá. Uh -huh. Y las tinieblas estaban sobre la faz de la, abismo. del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la aguas. Amén. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Y fue la luz. Amén. Amén. Así es. Entonces, Ay, si Dios. por ahí empiezan y termina así la, toda la escritura, y, y no recuerdo haber le, leído el primer versículo y, y segundo y los últimos dos. Fíjate este que no. No, no nunca, nunca lo he hecho. Así que estamos bueno. de estreno. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Sí. Eh, y el Señor es grande y maravilloso. O sea que por primera vez en todos ¿Predicar? los años que tengo de predicar el Evangelio, es primera vez. Que uso Señor. el principio y el final. El principio y el final. Y, y es rebelde. por eso la pregunta, mi amada, mi amado. La venida de Cristo, ¿está cerca? ¿Tú qué sabes? ¿Tú qué entiendes? ¿Tú, tú, tú qué podrías comentar? ¿Tú qué nos podrías decir? ¿Tú que estás viendo ya el video? ¿Tú qué uh -huh. lo, vas a ver la repetición? ¿Tú que lo, lo vas a ver? No sé, en la tarde, en la noche, en la madrugada, yo no sé, a la hora que tú dispongas y, y lo hagas, pues uh, déjanos un comentario. Pero independientemente de que nos dejes el comentario, pues uh, vamos a, a compartirles aquí algo de, de la escritura. Sí. Usando el último libro de la, de la escritura, que uh -huh. es Revelaciones o el Apocalipsis entonces es. y vamos a empezar con el verso 10 uh -huh. amén del capítulo 22 amén en el nombre de, del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo vamos a, a, a tener estos uh, versículos con reflexión así es y me dijo no selles las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca. El que tiempo... no se cierre este libro. Sí. No se sellen las palabras, las palabras de, de este la profecía. sea sí, De uh -huh. este libro, sí. ¿Por qué? Porque revelación es parte de la profecía. Sí, sí, sí. Entonces, que no se sellen, que, que no se cierre, que, que, claro. que no se deje de hablar de ello. Uh -huh, uh -huh. Por eso les decía ahorita del... La, el, del, del principio el, el, de lo que se dice del lobo, viene el lobo viene, oh, okay. sí, y, sí. y que pues nunca llegó el lobo y nunca cuando llegó, llegó sí. pues, wow. bueno eh, ya, ya conocen la historia se, sí, se dan sí. cuenta ya tarde ¿verdad? Sí. entonces, pero es como cuando habla de las diez vírgenes de las diez vírgenes sí, amén. las cinco insensatas y las cinco prudentes y yo quiero que todos seamos de los prudentes Claro, claro sí Todos, todos Incluyéndote a ti primeramente, mi amada Y obviamente nosotros también Todos nosotros, o sea Entonces ¿Qué has escuchado tú? Entonces vuelvo a repetir La venida de Cristo ¿Está cerca? ¿Tú qué sabes? ¿Tú qué entiendes? ¿Qué has oído decir? Se vale, se vale participar si, si están por allí Viendo, escuchando y quieren participar Pueden enviar por ahí Un, sí, un, a, un mensaje, un chat Ahora que estamos totalmente en vivo Bueno, pues pueden dejar un mensaje Cuando ya esté ya grabado Y estemos en las diferentes plataformas En que los ponemos Como quieras pueden dejar su Pueden su participar, así es Pero en ese instante sí, estamos en vivo Ok, ¿qué has oído tú? verdad que quizás sí has escuchado más de una vez que el señor viene que el señor viene sí el señor viene que no nos quede la menos lo, lo que pasa es que no sabemos ni el día ni la hora no sabemos el día ni la hora es, es... así es. por qué porque para el señor los tiempos de él no son nuestros propios tiempos así es así y ahí es donde no nos equivocamos sí sí sí porque el mundo el mundo nos presenta un sinfín de, de, de cosas y entonces uh, nuestra mente, uh -huh. nuestro corazón se, se desvía uh, viendo y escuchando y creyendo y diciendo y bueno, tantas cosas porque el diablo es astuto. Ah, oh, claro. El diablo es astuto y está nada más viendo, ¿verdad? Eh, que nos descuidemos. Porque pues el ladrona que vino. Tal, a matar mata, a, a robar y a destruir lo que el, el Señor dijo, yo he venido para que tengan vida y para y que la abundancia. tengan en abundancia. Eh, en entonces, abundancia. mi amado, mi amada. El, el punto es este, que los tiempos del Señor nosotros no, no lo sabemos. No, no, no, no. No sabemos ni el día ni la hora que Él empezó. Y no sabemos ni el día ni la hora que él vendrá por su iglesia. Así es. Vean la película o sea, que es. se llama El Rapto. Se la recomiendo. Búsquenlo ahí en el internet. Ahí en El Rapto. Hay una versión viejita que, que a lo mejor no está muy buena para ver ahorita. A, a menos que ya la hayan masterizado. Pero hay si no unas, la han masterizado. Hay una más, más nueva. Eh, pero vean, aunque sea la viejita, ¿no? no importa. Pero les voy a hacer un comentario. Y ahorita mi esposa y yo estábamos haciendo ese comentario. Mientras que estábamos tomando algo de alimento hace rato. Al tiempo de ahorita, ¿en que año vivimos? En este día estamos a 15 de junio, de junio del 2021. De 2021. Lo que quiere decir que el Señor Jesús vino hace más de dos 2000 mil años. Dos 2000, mil 2000, 2000 y pico de años. Vamos a decirlo, dos mil veintiuno. Porque se cuenta de, de, 2000. de. Después de Cristo. Después de Cristo. ¿verdad? Después sí. de Cristo estamos en, la, en el año 2021 o de cuando se empezó a tomar el registro. Sí, sí, sí. Y si para el Señor un día son como mil años y mil años como un día, sí, entonces sí. quiere decir que ya han pasado dos días. Uh -huh. Porque de aquí hasta para acá, si ya estamos en el 2021, quiere decir que ya han pasado dos días. Porque si mil el, años son como un día, en los tiempos del entonces Señor. Entonces, dos sí. mil años, pues ya son dos días. Sí, son dos días. Pero ojo, déjeme decir sí lo que, que le decía hace rato a mi esposo. Es cierto. ¿A qué horas se supone que crucificaron a Jesús? Haga cuentas, por favor. Pues que fue un viernes. Un viernes. ¿Cómo? Ah, que lo crucificaron. Okay. Ah, sí, que lo crucificaron, sí. Fue un viernes. Según tenemos entendido. Uh -huh. Ok. Y fue en la tarde. Ponen que a las 3. Ponen. Ya, Se sabe? supone que a las 3. Ok. Entonces, del viernes a las 3. Al sábado a las 3 de la, de la tarde. Pues si es un día, son 24, Serían 24 horas, 24. o sea, sería un día. Sí. No, no, no dos días. Uh -huh. no, sí, no, sí, un viernes día. es un día y sábado es otro día. Pero las primeras 24 horas es del viernes a las 3 al sábado, al a, las 3, sábado a las 3. Poniendo que esta fue la hora. Yeah. Pero cuando resucitó Jesús? Al tercer día. Es lo que dice la, la escritura. Pero fue en la mañana temprano. Tempranito. Ya Pero el... si contamos el, el domingo de la tarde. Apenas serían dos eh, días. Eh, ya, ya sería un día más. Entonces. Otro 24. De, de las 24 horas del viernes al sábado, sería el sábado hasta a las 3 de la tarde. Sí. Y el domingo, para que sea otro día más, uh -huh. sería a las 3 de la tarde. Uh -huh. Uh -huh. Ok, entonces quiere decir que en nuestros tiempos, a ah, como los manejamos, no son los mismos del Señor. No, no son, no son los mismos. No. Definitivamente. Entonces, pero ya pasaron dos días. Y ya han pasado dos mil años. No sé si has analizado esto. Porque es la primera vez que lo estoy diciendo. Uh -huh. De esta, o sea, manera, de esta de manera, de esta uh -huh. manera sí, sí o sea. Estamos estrellando sí. de esa manera. Ajá. Entonces. ¿Para qué es esto? Para hacer alertas. Sí, para reflexionar, o sea, porque necesitamos no este, estar distraídos. Exacto. Eh, no, no perder el, el enfoque, el enfoque en lo que tenemos que estar eh, puesto en nuestra mente y nuestro corazón, en ese enfoque que, uh -huh. que es la venida del Señor pronto y que necesitamos que más almas vengan a los pies de Cristo, uh -huh. Pues esa, porque, esa es la, la, la intención. ¿verdad? Sí, la intención sí, porque Porque no queremos quedarnos, a, a, o sea, a ir a... No queremos que nadie se quede. No, no queremos que nadie se quede. Y queremos ganar el máximo de almas posibles, pero no vamos a ganarnos todas, eso es imposible. Claro, no, no, no. Ah, ya está escrito. Sí, está escrito, claro. Muchos se van a perder. ¿Por qué? Porque la mismo, lo, lo decía el Apocalipsis, que cuando sea la venida del Señor y se vaya a juzgar, dice que vamos a ser juzgados de acuerdo a todo lo que esté en los libros. En los libros, sí, y sí. Y que el que no se ayudó en el libro de la vida, uh -huh. no la hizo. Pues no, al lago de fuego. Al lago de fuego. E ese es el gran problema. Es... E entonces... Y es, la cosa es de que es por la eternidad, porque claro. es la eternidad. Claro. ¿Estar con Cristo o estar en, en, en, en el infierno? O sea, son dos, dos cosas muy diferentes. Una es la bendición y la otra es la, el sacrificio. Es sí, en, en las llamas ahí en el fuego. Ahí, claro. eh, eh, entonces... En tormento. En tormento eterno. El entonces, tormento. tenemos que estar bien conscientes de esto. Bien alertas. Por eso es la pregunta. ¿La venida de Cristo está cerca? Yo quiero que pienses que sí. sí ¿Qué tan cerca? Sí. No lo sé. No lo sé. No, no, no te puedo decir ni día ni hora porque no lo sé. Pero que estemos. Pero listos. hay que estar pre pre preparados. Listos, preparados. Y hay que vivir como si ya fuera el último día. Como si ya fuera el último día, porque no sabemos precisamente. Ni el precisamente. día ni la hora. Entonces. No, no, no sabemos. Eh, no, por eso no, esta reflexión es precisamente eso, para estar reflexionando con respecto a lo que se predica siempre y no nada más nosotros porque muchísima no, no, gente a, lo hace, no, no no hay muchos pastores muchos evangelistas muchos hermanos en Cristo que pues lo están haciendo también porque pues uh, cada quien está en, en diferentes uh, partes del mundo y ahora a, a, a propósito de que somos muchos hay uh -huh. quienes no creen así esa es otra. Sí, en nombres de doctrinas. Hay doctrinas que no creen que Jesús va a venir por su iglesia. Y que no va a venir. Por eso les, les digo, vean esa película del rapto. Porque van a, a desaparecer. Uh -huh. Sí. No que venga el Señor. ...en un gran barco o, o en un vamos, gran avión... ...vamos a y, desaparecer... Y se van a, a, a... ...los malos que entren y se van y ya... ...no no no se trata no, de eso... ...no, porque para él, o sea... ...es, es en abrir, y cerrar de ojos. abrir y cerrar de ojos... ...y, y el que se fue, se fue... ...y el que se quedó, se quedó... Así ...el problema es. Es, que, es que tenemos que estar... ...bien conscientes... ...de que esto puede acontecer... ...en cualquier momento... A partir de este instante. ¿Y por qué digo a partir de este instante? Porque Así ayer no fue. Es. Ni hoy en la mañana fue. Él nos está dando todavía la oportunidad de, de, de prepararnos porque Él viene pronto. Así es. Entonces, como no había acontecido, pues puede ser a partir de este instante que el Señor lo vaya a poder hacer. Porque puede pasar en cualquier instante, en cualquier momento. Eso puede acontecer. Sí que el, el, el evangelio eso. de él tiene que ser predicado en todo el mundo. Así es. Y ahorita por los medios y, y evangelistas y misioneros, y anda ahorita mu, mu, mucha gente este, cristiana pues predicando. Así es. Entonces, vamos a continuar leyendo ahí, ahora en el verso 11. Dice...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 pues vete a lo ancho. ¿Va derecho? Pues vete derecho. Uh -huh. ¿Va chueco? Pues, pues síguele. Así quieres ir. Bueno, pues, síguele. Sí, por eso la, la escritura. Muchos no quieren oír de esto y hacen caso omiso y. No hombre, no es cierto. Pues, por, por eso decía lo, lo, lo, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo. Sí, pues, sí, sí. sí. Eh, entonces, que esto no acontezca no, no como lo el cuento es del lobo. Pero yo le quiero decir, es lo que aquí está escrito. La palabra. Y si está escrito, yo tengo que decírtelo. Amén. Amén, amén, amén. así es. ¿Por qué? Porque no vas a poder tú decir mañana o pasado, o cuando eso acontezca que nadie te lo dijo. no si Ya te lo estamos diciendo. Sí, pues en realidad este. Nadie se va a poder esconder de, de, de la presencia del Señor porque Él lo sabe todo. Por eso dice aquí en el 10, no se las palabras de la profecía de este libro. Porque el tiempo está cerca. El tiempo está cerca. Entonces, mi amado, mi amada, si el tiempo está cerca, ¿qué tan cerca puede estar? Te mencionaba ahorita, si contamos los días como nosotros los contamos por las horas de, de, de, del, del, del día, que so, nos contamos 24 horas. Pues el viernes a las 3 de la tarde. Al sábado, a, a las 3, 3 de la tarde, es, no es más que un día, mm -hmm. no, no son mm -hmm. dos. Es un día. Es un de día. 24 horas. 24 horas. ¿verdad? Sí. Y del sábado al domingo en la tarde, que se vuelve a ser las 3 horas, apenas son dos días. Son dos días y si la escritura enseña y dice que para el señor un día es como mil años y mil años como un día y ya estamos en el año 2000 más 21 quiere pues, decir que ya han pasado dos días completitos y, y un poquito, y un cachito más y ya llevamos 21 días entonces pues sí o sea Tienes razón por, por, por eso es el, el análisis verdad, De una manera muy simple, muy, muy sencilla simple. Muy, ajá, muy burda, ajá. si tú quieres Pero tomalo en cuenta Así ¿Por es, qué? Es, definitivamente. Porque el, el día y la hora No, no lo sabemos no. no, no lo sabemos No lo sabemos En la escritura sí enseña Que, que, que eso resultó Al tercer día Porque el, lo Sepultaron el viernes y resultó el domingo Pero no fueron Tres días de, de, de 24 horas Sí En días sí uh -huh, uh -huh. Pero no en horas No en horas sí Entonces qué quiere decir Que los mil años Como un día uh -huh. pues ya día pasaron dos Dos días uh -huh. Qué tan cerquita Podríamos estar de que aparezca el tercer día O que ni siquiera lo vayamos a ver Porque tendría que pasar otros mil años más Y, y sí, pues nos dice cuando Pero ya yo... llevamos 21 de este Sí, cuando todas estas cosas veas Nada más está, está atento y alerta Porque Puede ser cualquier momento En cualquier momento puede cualquier ser momento Y nos vamos al verso que sigue Bien, nos dice así el 12: He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Aleluya. Gloria al Señor. Que, que, vete Gloria que qué hermoso nos lo dice. ¿eh? He aquí yo vengo pronto. Ajá. ¿Cuánto tiempo es pronto? Pues pronto, pero no Ojo. sabemos. ¿eh? Pronto, ¿Cuánto no, tiempo no. es pronto? Uh -huh. Y mi galardón conmigo, o sea, los premios. Uh -huh. Las precios que Dios va a dar. Sí. Para recompensar a cada uno según su... Según su... Hora. Según su hora. ¡Wow! Sí, sí, definitivamente, o sea... Yo, yo, yo quiero mis galardones que siempre los de Pues hay, hay que estar listos y preparados y no... No, no hay... fallarle al Señor. Porque si no, no, no hay. Pues sí. Entonces, y, y para, eso, para eso es la predica, para eso es el mensaje, para estar prevenidos, para estar atentos, estar eh, como al, las, las vírgenes que, al que estaban alma. esperando a, a, al, al esposo. Sí. Ellas prepararon sus lámparas con su aceite. Sí. Estar, las imprudentes no, no tenían ambas cosas. Estar vigilante estar co, como, como los este uh, los que están velando. Exacto. Velando, velando, velando. Este, y estar, estar atentos en todo, todas las cosas que, que estamos viviendo, que están pasando en, en este mundo. Exacto. Dios te bendice, eh, eh, Mar. Dios te bendiga, amar. glorificarse en nombre del Señor. La, la, la pregunta que estamos haciendo, la vuelvo a repetir. La venida de Cristo está cerca. ¿Qué has escuchado tú? ¿Qué, qué te han comentado? ¿Qué te han dicho? Eh, Porque esto no es nuevo. No, no, no. Eso ya, ya está escrito hace muchos años. Y por eso comentábamos ahorita. De que la, si la avenida del Señor está cerca, ¿qué tan cerca está allá? Ahora, el día y la hora, nosotros no la sabemos, créemelo Si la supiéramos, te lo diríamos, pues, ¿para qué vamos a andar perdiendo el tiempo con eso? Uh -huh. Pero como no lo sabemos, ni nosotros mismos, lo único que te puedo decir, pues, hay que estar bien a la abusada. Sí, sí, sí, de definitivamente. Hay que ser bien abusadillos. ¿no? desde chiquillos, bien abusadillos ¿por qué? porque no sabemos ni el día ni la hora, pero Él va a venir por su iglesia y cuando hablo de la iglesia, no estoy hablando de ningún edificio estoy hablando de nosotros las personas que somos la iglesia del Señor así es, amén nosotros las personas, las personas somos la iglesia amén, amén. así es los edificios se les llaman templos o casas de oración nosotros somos la iglesia, las personas. Y nuestro, personas. ¿y nuestro cuerpo, que viene siendo? El templo. El templo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Dios mora Amén. En, Amén. En, en, en ese templo, el cual tenemos no de nosotros, no de nosotros sino es que de viene Dios. de parte de Él. Amén, así es. Entonces, por eso eh, eh, hemos estado un tanto, déjame decirlo de esa forma, hemos estado preocupados un tanto, eh, ¿De qué está pasando con la iglesia del día de hoy? ¿Cómo está nuestra iglesia del día de hoy? Definitivamente, con tantas... ¿Cómo, cómo está? ¿Tú vas a un templo? ¿Cómo, cómo, cómo están las cosas en, en tu iglesia, ahí en el templo donde tú vas? Tantas ¿Sientes tú que se está predicando la palabra de Dios con veracidad, con, con, con, con poder, con potencia? No, que si canta muy bonito, y que si hay mucha música, y, y que si está muchas bien arreglado Hay muchas luces. Hay muchas luces, y humitos por ahí, y cosas por ahí. No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando. ¿Te están del, predicando con la Biblia? Del mensaje verdadero de la palabra. ¿Te están hablando de la palabra de Dios? ¿O nomás te están entreteniendo? Tiempo. Porque cuando uno va a un restaurante El tiempo se pasa Tú quieres que te atiendan bien Así Y cuando es. tú haces tu orden de, de, de la comida que vas a A, a recibir el, el menu, sí. Pues tú quieres que esté bien, bien, bien Cocinada, que, que, que tenga buen sabor Que tenga buen sazón y todo eso Para que cuando tú lo haces comiendo Sea agradable Sientes sea. que te estás Nutriendo, que estás comiendo Y que te estás satisfaciendo Te estás alimentando es, pasa lo mismo en, en tu congregación donde vas te están hablando de la palabra de Dios te están sazonando tu alimento espiritual con la palabra de Dios, porque aquí aquí está todo el sazón, así es amén ahí está aquí está, aquí está en la palabra, en, en el mensaje en, en, en o nada más se pone ahí en las pantallas hay unas pantallas que se ponen ahorita hermosas, preciosas, enormes, enormes que parecen teatros no no no no parecen ni siquiera templos ya en la Biblia que es lo original y no, no estoy en contra de ello siempre y cuando prediquen con la palabra así es. si lo hacen amén, gloria a Dios y, y ojalá las piernas más, más grandes las pantallas pues, y que los, los los lugares sean saturados por la gente que va buscando con, con hambre y con sed de, de escuchar palabras de Dios. Así es. No que se es. gozan nada más con, los, con, con la alabanza, porque la alabanza no te va a llevar al cielo. No, o sea, la, la alabanza es, es bonita, pero este, en, en, en el pero no, buen, no, de, no, en, no, en, no es el... Sí, en el buen sentido, en, de... en, en el espíritu, o, o sea, porque es bonito, ¿verdad? Sí. Pero sí tenemos que tener un pero que no te bueno, el postre primero nada más y te conformes nada más con el postre un, un control verdad este porque se necesita uh -huh. ok pues vamos a continuar porque ya el se nos está yendo el tiempo se va se va y no espera a nadie el 13 el 13 dice yo soy el alfa y la omega el principio y el fin el primero y el último eh, está hablando del señor que él es el alfa y el omega Uh -huh, el, principio uh -huh. el, eso, el principio y el fin. Por eso, en, en esta hora estamos usando la Biblia y te dimos el primer, los primeros versículos y los últimos versículos de la Sagradas Escrituras. Es. Porque Él es el principio y es el fin. Y es el fin, así es. Y Él no muda, él, él sigue siendo el mismo. Nosotros somos los que cambiamos. Sí, él no ha cambiado. Él no cambia. Su poder no ha menguado sigue diciendo, bienaventurados allí. los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Bienaventurados Pero los que limpios. lavan sus ropas para tener derecho a la, de la vida. Las ropa espiritual, obviamente. Sí, amén. Así es. No, si sí, todos cochambrosos ahí, no, no, no, no. esperar al Señor. No, porque sin santidad nadie verá al Señor. Ay, lo dice aquí en su palabra. Nadie verá al Señor. Está hablando también de, de lo ser, moral, de lo ser espiritual. Ser santo, ser santo, espiritualmente hablando. Mira, estaba escuchando eh, de la vicepresidenta de, de aquí de Estados Unidos. Mm. Ellos andan muy metidos en la cuestión de... Eh, de, de, de ese movimiento que hay del, del género de, de, de, del... de la igualdad de género andan muy metidos en, en eso pues como presidente o vicepresidente a, a mí no me llama la atención como tampoco me llama la atención de, de un primer mandatario de, de un país como México por ejemplo o puede ser eh, Guatemala o puede ser cualquier otro país uh -huh. no, no vamos a mencionar más países sí, sí. que siempre te estén echando mentiras no, pues no no claro que no una ya. tras otra una mentira y otra y más otra más otra más otra oye pues pues no, no se puede gobernar de esa manera no no no, no claro que no no y no, menos no. que te digan Oye, si ya tienes un par de zapatos, no, no compres otro, no los necesitas. Oh, si no te vas a andar todo orgullosa de que tienes dos pares de, de, de, de zapatos. Oye, si ya tienes esta garrita, pues nada más lávala para, y, para que te cambies. Pero no tengas dos porque para, ¿Para que, que, que, que, <ríe> que eres bifi. ¿Para qué quieres tantas? Oye, eso no. Entonces la, la superación personal. Yo he escuchado un comentario de él. No, no, no, olvídate, ah, olvídate, no, no, no cabe Él no quiere nada con la superación Que no quiere que tú te superes, tú, tú que eres de México Que terrible. tú no te superes Terrible, terrible, terrible Ay, porque qué clase de monigotes Ese que, que no quiere que tú te superes Terrible, o sea, su mente O sea, será el presidente Pero lo siento, no sirve para nada Sí, no, no ¿Por qué? Porque tenemos que hablar con la verdad definitivamente Dios quiere bendecirte, Dios quiere usarte, Dios, Dios quiere que tú salgas adelante eh, nosotros sé si aquí hablamos del crecimiento espiritual, pero tú puedes crecer en, en todas las áreas de tu vida está claro, como los claro. que, que les dieron los, los talentos uh -huh. el que fui a esconder el talento ese no sirve, quítaselo y ese es lo que tú más tiene wow. <risa> sí, sí, porque pues, para qué lo quieres enterrado pues, ¿sí? Ahí no va a producir, no va, no va a hacer nada. Entonces, no. es, es lo mismo. Sí, sí, si sí. A, a ti Dios te dio una capacidad, te dio una inteligencia, te dio eh, esa sabiduría, desarrollala. Sí. Pero aquí vino el malo y cegó a, a, a toda esta gente que está en las alturas de, del poder. Y los que lo rodean y, y, y por eso no entienden porque están ciegos espiritualmente, es, vino a, a, a, a hacer esto el, el malo, qué bárbaro, no, no, no, no. Pero bueno, eh, no quisieron hablar de política, pero tampoco podemos quedarnos callados si somos viendo que están haciéndose cosas totalmente erradas y e equivocadas. Claro. Es como la vida espiritual. Nada más, ¿para qué quieres saber más? ¿No Te vas a poner toda orgullosa y si sabes más. Ay, quédate así como... Como estás nada más y punto, y no, no, no, no, no crezcas. No, no, no. No, es, es, no, no ser ganador de almas. Claro. Ser rico en el Señor. Amén, Para que tengas no mucho más que compartir. Al Señor es al que debemos de darle la honra, la gloria y la alabanza, porque Él es el único que, que nos da... La sabiduría, el entender, el discernimiento y todas las cosas, Él, él nos, nos instruye y nos... Esa riqueza física también la puede, puede ser espiritual. Sí. Sí, A, pero... ¿A cuántos necesitará el Señor hay que mucho... puedan estar predicando su palabra con verdad? Sí. No religión, no, no, no, no. Que prediquen su palabra. Sí, hay mucha, mucha egolatría, muchos espíritus malos ¿por qué? porque el diablo no, no ha parado le encanta estar metiendo la, la cuchara sí, por donde quiera pues sí, sabe que el tiempo está cerca ¿Sí? él sabe que, que el tiempo se le está cortando, ¿Sí? por eso está haciendo lo que está haciendo, y nosotros como cristianos, ¿qué estamos haciendo? ¿qué? Amén. ¿qué estamos haciendo? amén verdaderamente <risa> o sea Estamos pensando bien Tenemos el, el enfoque eh, Bien puesto Ese es el punto es... Entonces Ahora, mensajes de este tipo Pues poca gente los escucha Estamos conscientes Pero gloria a Dios Por cada una de aquellas personas que lo escuchan Y lo comparten Amén, amén así es, gloria al Señor Porque no, gloria no vamos por los muchos no, no, no. Sino por los que están dispuestos Así Apagar es. El precio. Amén. Dios te bendiga, Mar. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza, aquel que os ha llamado. Exacto. Dios te bendiga. Gracias. Gracias. Y seguir Mar. compartiendo y todos los que están compartiendo que el Señor les siga bendiciendo y haciendo eso. Eh, entonces ahí es donde está la, la esencia. Ahí es donde está lo bueno. Ahí es donde está. La carnita. Claro, claro. Ay, mira, no, claro, me claro, no, como este... chinita. Entonces. Definitivamente. Estamos llamados a esto, mi amada. Estamos llamados a esto, mi amado. Y yo quiero que tú seas rica espiritualmente. Amén. Y si puedes económicamente, pues también sélo. No importa lo que digan algunos bárbaros por ahí. Que, que, que, no, que no tengas. Que no se en, en, en, en ni en crecimiento, sí, no, no, no. Ni, ni en riqueza, ni nada. No, no, si puedes hacerlo, sí, hazlo pues, y ayuda al sí, que, pues que esté en necesidad. ¿cómo podemos ayudar a otros, pues claro. necesitamos ser bendecidos para poder bendecir. ¿Cómo puedes darle tú un peso a alguien que, que, que, que lo necesite, si tú no tienes ni siquiera 20 centavos en la bolsa? Pues, sí, definitivamente. No, te traes el billete ahí para que le puedas dar también al otro. Pero, como como, Pero enséñale eh, el camino. Está la, la, la maldad de, del espíritu de, de maldad, de golatría y de tantas cosas. Exacto. Y ya para ir terminando. A ver. ¿Qué sigue? El 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para uh -huh. tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Uh -huh. Más a dice el 15. Más los perros estarán fuera. Y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. ¡Ay, Lupitos! Que Señor. No escuches este mensaje porque a lo mejor te. Que... Se puede ser sí. como la pierna que aventó David. Sí. Que tumbó sí. a Goliat. Sí, no, no. Que el Señor toque su, su corazón. O bien acá. Laden, es, es, bin Laden, bin Laden. O, o, o cualquiera, cualquiera, cualquiera o, de, Como el chino de los, y como el ruso y como De los que el están otro, en, otro, en, otro, otro, en eminencia Los que están en, en, en los poderes de los países Y yo Jesús he venido yo, yo Jesús he enviado mi ángel Para daros testimonio de estas cosas En las iglesias Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Así Gloria es. al Señor. Como una luz que siempre nos ha alumbrado y guiando. Como cuando eh, vinieron los, los, los magos. Ajá, este Que andaban que, buscando. Que venían, que querían llegar ahí con Jesús. Uh -huh. mm, Cómo fueron guiados, ¿eh? Uh -huh, uh -huh. Porque no tenían nuestros teléfonos modernos, que aquí traen. Eh, ahí te dicen. <risas> eh, que, ¿Para dónde queda el norte? ¿Para dónde queda el sur? Y todo eso. Eh, pues sí, aquí trae la grújula. Pero eh, ellos venían guiados por esa estrella. Así es. Y cuando ven que, que hasta ahí, encontraron a, a Jesús. Imagínate. Qué chulada. Qué hermoso. Amén Qué hermoso es el Señor de veras, de veras De veras De veras Y el espíritu Y la esposa Dicen ven Y el que oye Diga ven Y el que tiene sed Venga Y el que quiera Tome del agua De la vida Gratuitamente Gratuitamente este, A propósito del agua Mira Qué hermoso es esto <ríe> Gloria Como, al Señor Como tiene sed Ven a beber. Gloria al Señor, alabado sea su nombre. Precioso, y esas son las fuentes de la vida. Con esto te puedes saciar, puedes refrescar tu alma. Eso es lo interesante y eso es lo, lo, lo maravilloso, mi amado, mi amada. Continuamos. 16. Sí. Dice, Perdón, 18, 18. 18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Por eso, tenemos que hablar del libro. Sí. Para no salirnos del libro. Del libro, claro, claro. Para que no andemos con otros libros, con, con, otro, con libro. otro evangelio, con, con otras ondas como algunos lo, lo practican. Sí, sí, sí, definitivamente. Porque... Porque es el único libro que, que nos puede ayudar para amén, amén. Bendecirnos Para esa vida eterna con Dios A través de Cristo Jesús Amén, así es ¿Y El que da testimonio de estas cosas Dice, ciertamente Vengo en breve Amén Si sí, ven, Señor Jesús La gracia de nuestro Señor Jesucristo Sea con todos vosotros Amén Amén Amén, y ahí termina este santo libro, ahí en el Apocalipsis, en el capítulo 22, verso 21. Así es. Entonces, amén, mi amada, mi amado, ¿qué es lo que nos queremos para ti? Que puedas ser rico o rica espiritualmente, y que tus alforjas vayan llenas de palabras de Dios. Que tengas que compartir. Así es. Por eso, este, también ahí este, Juan 16, 13 dice: Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda verdad, mm -hmm. porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Ahora, este mensaje. Tengo muchos años de predicar, pero nunca lo habíamos dado así de esta manera. Ni habíamos usado todos esos textos de ahorita. Hemos hablado de, de muchos pasajes, a, a otros los hemos repetido una y otra y otra vez, porque son preciosos también. Pero, ¿qué Gracias queremos es Que toda la escritura es inspirada por Dios. Toda toda la escritura. Y es, útil, y es útil para enseñar y para redobrir. Para corregir, para enseñar. Sí, sí, sí, definitivamente, definitivamente este, y si le seguimos ahí en 58.11, Isaías ¿no? dice, Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Gloria al Señor. Ah. Como podemos ver aquí las, los manantiales que el, el Señor nos pone, uh -huh. de las aguas que caen preciosas, no, no, no, no. Pero es el, el agua al que se refiere es, es a su palabra. Ah, a hay, su hay un escribillo que me lo hace recordar ahorita de Amar. Son como ríos de agua viva. Amén. Ríos de agua viva, ríos sí, de agua viva. Son como ríos de agua viva, así es. Es, ay, yo, yo no sé qué sientas tú, mi amado Mi, mi amada pero Glorificado sea el nombre del Señor Yo, yo siento la, la, la, la presencia del Señor Ahorita eh, Amén, amén, amén ay, ay, bendito Dios Glorificado sea el nombre del Señor. Y, y, y es que mire, Dijimos nosotros Ese fue lo que dijimos A, a ver si no nos cerramos tanto ya llevamos 50 minutos con 36. Sí, pero <risa> como que no podemos este, dejar eh, incompleto lo que el Señor nos está dando. Su espíritu, el espíritu del Señor es maravilloso. Gracias, Padre. Ay. Gracias, Señor, por tu espíritu santo. Gracias, Vamos a orar. Señor, Vamos a orar. Gracias, el nombre del Señor. Órdate con nosotros. Ay, Órate, Mar, tú, Marco, con nosotros también en la oración. Gracias, Padre por su palabra, Oremos Señor. juntos. Gracias por su Todos juntos. palabra, Señor. Padre santo y eterno maravilloso. Su nombre, Señor. Gracias, Padre, por su grande amor, su grande misericordia. ¿Cómo no darle gloria Señor? y honra Am y Cristo alabanza? Maravilloso Señor. es su nombre, Padre. Gracias Señor, lo único que podemos anhelar y desear de ayer es que de hoy, toda persona que pueda ver este video, por los siglos de los siglos, usted es el mismo, Señor. Usted desde la fortaleza sí, señor. y el gran anhelo y el gran deseo santo, señor santo eres de progresar en su vida espiritual sí señor y haga lo que tocando sea rico rica tocando vidas. para que tenga mucho que dar sí, señor. a los demás aleluya glorificado sea su santo nombre padre Háganos millonarios señor, señor sí, espiritualmente sí, mi Cristo. para que tenga mucho sí, que sea, para señor. dar y compartir sí, con toda la humanidad. Santo, Santo, Santo. Eres Jehová de los Y bendígales muertos. sus vidas. Sí, prospéreles señor. en todas las áreas de su vida, Señor. Abra, Señor, sus corazones. Dándeles abra sus mentes. Salud, abra bienestar. Oídos. Prosperidad. Abra la vista. Y por ser todas las cosas. Sí, señor. Una abundancia. Sus oídos, padre, que sobreabunde sus esa abundancia espiritual. Sí, Señor. Para en tener más que compartir Jesús, sí, Con aquellos que están en la necesidad Oh mi Cristo Porque cuántos hay Habrá mentes, corazones Que no saben ni cómo se llaman En cuanto a las cosas espirituales sí, señor. Pobre, pobre Señor Padre mío, en, en el nombre, el nombre de, Jesús. de Cristo Jesús, Señor maravilloso eres Bendiga padre. a toda persona que esté viendo el video Sí, Señor Los que vean la repetición Gracias por su grande amor y su grande amor. Bendiga a todos los de fe, Señor porque en YouTube, tú, ama, en tu y en todas las demás plataformas donde ponemos Lo el video. Que no ama es el pecado. Sí, Señor. Y Padre Santo, que su amor, Ay, su poder, Cristo. su gracia y su majestad. Sí, Señor. Los colme de bendición. Sí, Padre, así sea. Y a ti te Derrama digo, mi amada, de sus bendiciones, señor. A ti te digo, mi amado. Gracias por tu santo. En el nombre del Padre. La en el nombre del Hijo. Sí, Señor. Y del Espíritu en el Santo. De Espíritu Aleluya. Cristo. Aleluya. Aleluya. Gracias, Padre. Aleluya. gracias Amén. Amén. Amén. Amén. Bendiciones, bendiciones, Mar. Amén. Dios te bendiga, Mar, por estar en este tiempo y, con nosotros y gracias porque tú siempre estás compartiendo los mensajes. Gracias, Dios te bendiga. Un fuerte abrazo y bendiciones para todos también las personitas que lo están haciendo. El señor, los que ven la, la repetición, los que están en vivo y para todos en, todos. En todo tiempo y en todo momento. Un abrazo y les amamos en el amor del Señor. Sus amigos de siempre. Elida Madrigal y Rafael, y Cavazos. Rafael Cavazos. Dios les bendiga. Les amamos, les amamos. Y Amén. Pues ¿qué más podemos decirles? Bendiciones simples y sencillas. Que el Señor sea con ustedes. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones del Altísimo. Y que el Señor. Dios te bendiga. Ricas y abundantes bendiciones. Amén. Bendiciones. Amén. Y ahora sí, hasta aquí llegamos sus amigos Elida y Rafael Cavazos. Amén, bendiciones para todos.